Este negocio no es buen negocio, ¿eh? ¿Oh, sí? Tengo el permiso de sanidad de los bomberos, el permiso para operar un club de desnudistas. ¿Eh? Todos los contratos, qué? chicos. Oye, oye, un oye. momento, club de desnudistas. No. ¿Saben? Cuando yo era niño había una película que tenía de los Muppets. En ese entonces no sabía la diferencia entre un títere y un Muppet. Papá, ¿qué es un Muppet? Pues una mezcla de muñeco, con rasgos de animal y una gracia que... <risa> Pero oficialmente no sé. Se... Y tenía este disco en castellano, lo más raro. Pero el fin, esta película es rara y bizarra, al punto que yo de niño no quería verla. Si han visto mi video sobre Yo también fui de la generación de cristal, verán que esta película me daba mucha incomodidad de niño y viéndolo de nuevo, veo por qué. Oye, ¿qué haces Oye, aquí? ¡Baja la tapa! ¡Se está saliendo el calorcito. ¡Digi! Ah, ¡Por favor, quieres dejarme sí. más? Y sí, creo que también tienes una mente brillante. Ah. Sí. ¿Será bastante dinero? ¿Tienes mi lápiz de cera? Ah, ah, aquí está eh, Sí, sí Tengo que ponerle un tranquilizante Oigan, pero se yo, yo, yo Cuando yo se ven acorralados no, no. No. Oigan, está huyendo Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque si pasas la prueba, tendrás que ingerir a esa rata asquerosa. ¿Qué? Adelante, voy a quitar el separador. no, 3, no, no, no, no 2, 1, uno, ya. A ver, la película inicia con este narrador que está a punto de narrar otra película de los Muppets que viviera 102 años, nunca olvidaría el año que los Muppets casi pierden la navidad, hubo una tormenta de nieve. Pero entonces aclara que es otra película, la rana Rene mandando a la mierda a los Muppets, no con ese lenguaje, pero es lo que hace. Y pasamos al cielo, de veras, de veritas, no es joda. Y entonces este tipo que según la Wikipedia es un ángel Váyase una retrospectiva el dueño del banco Que les alquila el teatro a los Muppets Se muere y su hija que es una banquera Les quiere cobrar a los Muppets para Nochebuena Quiero trabajar por dinero y no por sueños, ¿ok? Ya te lo hice saber Ricky Martin y su sueño de cantar con Pepe Y ella es tan sexy Contesta, encanto Y te daré tu bono navideño ya dime Dime, dime No, no sé los tengo Pipi, te quiero ah, yo también te quiero Tú dime, muñequita, ya te di todos los papeles, ¿no? De qué es la única copia del contrato entre los Muppets y el Banco Bitterman y los Kermit piensa en un plan y luego aprovechan para torturar a Beto y calculan que si no pagan a los muy pets por un año podrán pagar la deuda del teatro esa misma noche. Y Pepe el camarón se va a trabajar porque quería dinero y porque ella es sexy. Así que Rene despide al sujeto que le organizaba las obras. Miss Peggy se va, la recontratan, hacen un show, recaudan lo suficiente para pagar, pero una nueva clausaula, el contrario dice que deben pagar en punto a tal hora y por culpa de la chancha de Peggy siempre odie la pareja de Rene y Peggy y estoy seguro que es por esta película viendo a lo horrible persona que es Pedri y cómo trata a Rene así que Figarero se ofrece a enviar el dinero pero en el camino es casado, confundido no lo digo de broma es algo que de verdad pasa pero en el camino confunde la bolsa de dinero con una bolsa navideña y se quedaron sin teatro y lógicamente Rene no le cree y entonces Rene se suicida y ahí es donde no, me niego a decir quién es envía a Gabriela que le arregle a Kermit sí este es el segmento donde ¿Tú? Parece sacado de una revista de 1920. Te diré lo que yo sé de mis amigos, ellos estarán mejor sin mí. Tiene sus vidas y ojalá no hubiera nacido. Dije y lo repito, ojalá no hubiera nacido. Le lleva a un mundo paralelo donde él nunca nació, a consecuencia los Muppets son pobres, Peggy tiene la vida que merece, Figarero es un choro, Gonzo un diosero. Riso trabaja en Feat Factor como el animal que la mina debe comerse y las Torres Gemelas siguen existiendo porque pregúntenle a Luigi así que Kermit se da cuenta que la vida es mejor con el vivo, regresa a su línea de tiempo resulta que Pepe en ese momento hizo un trámite para que aunque el trámite pueda ser adquirido es legalmente un lugar histórico y no puede ser deformado, modificado ni destruido. Por lo que la mujer y sus planes de convertirlo en una discoteca se van a la mierda. Si se preguntan por qué esta trama les resulta tan familia es porque es el mismo plot de la película de los Muppets que salió en 2011, con el mismo resolución de que no pueden destruir el teatro. Pero esta vez para el petróleo, listo, con esto me libero del trauma de los Muppets.